Hola trader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo y con mucho gusto quiero presentarte a Daniel, un alumno de ArmagaFX, con el que hice la entrevista hace unos meses y en el momento de, de hacer la entrevista decidí no publicarla por la razón de que Daniel todavía en el momento estaba testeando, estaba aplicando su estrategia uh, con una cuenta demo. Al día de hoy... Daniel hizo el salto a real, sigue aplicando la misma estrategia con muy buenos resultados, así que he decidido uh, publicar su, uh, la historia de su aprendizaje desde cero hasta operar con una cuenta real y creo que podemos aprender todos de esa historia porque en muchos puntos yo creo que te vas a sentir identificado uh, con los errores uh, que ha cometido Daniel y que uh, puedes eh, puedes, y que espero este vídeo te, te ayudará a evitar a ti y sobre todo uh, la parte de, de empezar con el trading con pérdidas eh, Daniel al principio ha perdido 30.000 euros antes de darse cuenta de que, de que algo le iba mal así que yo te recomiendo mirar esta entrevista hasta el final si quieres regalarme un like ahora mismo puedes hacerlo Uh, también suscribirte en el canal y si quieres coméntame cuáles han sido tus errores de novato que cometiste cuando empezaste a hacer trading para las personas que uh, vean este vídeo en nuestro canal de youtube también pueden aprender de ellos. Yo por mi parte me comprometo a darle visibilidad a los comentarios más interesantes de este vídeo en las redes sociales de Armagedx para cuanto más gente pueda aprender de los errores que creo que en muchos, muchos casos son muy similares, ¿vale? Y así poder a, avanzar en el trading mucho más rápido. Eh, nada más. Eh, te, te leo en los comentarios y vamos con la entrevista. Vale, pues vamos empezando. Uh, Daniel, nada, antes de empezar, pues decirte que estoy muy agradecido por... Uh, por aceptar esa invitación de hacer entrevista conmigo y, poder, y vamos arrancando directamente. Coméntame, cuéntame un poco sobre tu curva de aprendizaje. Igual, Exacto. o sea, que cómo llegaste a, a conocer al trading, cuáles fueron tus, tus inicios, en qué etapa estás, si aprendiste por, por, los, por los libros. O sea, que un poco, coméntame un poco por encima cuál es, cuál es tu curva de aprendizaje. Bueno, sucedió que conocí a una persona que trabajaba con la bar banca Barclay. Y me dijo de invertir porque ellos eran eh, traders profesionales. Y se me ocurrió de invertir con una banca, con corbata, con diploma, y perdí 39.000 euros. ¡Buah! Me quedé sin vacaciones durante dos años, tres años casi. Pero bueno, uno aprende por qué. Porque yo dije, pero ¿cómo? ¿Y cómo hace la gente? ¿Y en qué estuvo mi error? Entonces esa fue una de las la motivaciones de, de decidir. Dije, bueno, quiero entender. Y resulta que... También en ese seminario conocí a una persona que era de colombiano, que trabaja, en que da cursos justamente de, de libertad financiera. Y me, me pone en contacto con una, con una empresa de eh, Reditum de Colombia. Lamentablemente, eh, eh, con lo que sé hoy día, gracias a Armaga eh, y gracias a mi antiguo maestro Luis Arias, y amigo y mentor, eh, me pude dar cuenta que lo que entregan ahí es básico del básico del básico, pero te lo mm. venden como si fuera eh, lo mejor y, y, y no lo es. No hay ningún estudio eh, a nivel de, de profundidad de mercado, nivel 2, DOM, eh, y, y mapa caliente y todo lo que es, eh, no, no hay nada, nada, nada. Solamente muy buena, mucha labia, mucha palabra, pero yo mm. si no veía que había, como soy profesor, Faltaba de ver, bueno, y muestre, y muestre operaciones, y muestre usted haciendo operaciones, nada, cero. No sé si habrá mostrado alguna en estos año y medio que ya no lo sigo porque me aburrí. Producto de eso, eh, tuve la suerte que dentro de ese grupo había así un profesional y ese profesional me abrió los ojos. Y empecé de cero con él en un coaching privado, por eso digo que es mi amigo, mentor, y le, le doy muchas gracias. Hasta el día de hoy sigo dando todos los días un informe diario a él aunque él no trabaje con todo la, el arsenal que, que puedo estar hoy día utilizando yo. Y producto de eso, me, también me, eh, me di cuenta de la necesidad, como él me dijo, este mentor me dijo, por favor, Daniel, si quieres eh, saber más de trading, tienes que especializarte en acción de precio y volumen. Anda a buscar información sobre volumen. Y empecé a buscar en internet, internet y vi mucho humo, humo, humo, humo, humo. Y llegué hasta un bar, barbón que con antiojo <ríe> El y año habla pasado. mal español encima? Claro, y dije, no, pero hablas mejor que yo. Yo mezclo todo ahora con francés. Ah. Bueno, y resultado que en junio, eh, junio ju, no, julio del año pasado, eh, como siempre uno puede ir a, este, a al sitio de Armaga y veo que hay una posibilidad de tomar una, una entrevista. Y tú me das una entrevista inmediatamente a, a tres días más tarde, mm. si no me equivoco. Y me daste tu tiempo, 30 minutos, y me escuchas. Yo te muestro lo que hago y todo. Y me dice: Sí, Daniel, no tengo idea de lo que haces tú. Y yo estaba con mis medias móviles y con esto casi. Y una caca mental. Claro, y yo, y yo de todo eso no ocupo cero hoy día, cero. Solamente volumen y acción de precio hoy. Nada, ninguna media móvil y nada. Eso no sirve. O sea, realmente lo utilicé todo y no sirve. Tal vez a otro le sirva, pero a mí hoy día no necesito. Resultado que eh, me das una cita, veo que tu contenido es bastante riguroso y claro y me dan ganas de participar, pero tengo un problema que es caro. Como todo, muchos he escuchado también en, en el Discord, y algunos se quejan, pero el que quiere, eh, el que quiere puede. Entonces empecé a juntar dinero poco a poco, a poco y resulta que yo est eh, estando al tanto de todo lo que tú tienes de contenido, me, me, me inscribí en el canal y hmm. antes de poner. No de YouTube te refieres. Exacto. Y antes de hacer tu curso, dije: bueno, hay mucha información. Primero estudia todo lo que tienen ellos y luego haces el curso. ¿Para qué quieres ir más rápido? Entonces, paso a paso, no sea eh, gourmand, como se dice en francés. Eh, no es porque el profesor te lo está enseñando, tú vas a asimilarlo. Es necesario hacer una metodología, un protocolo de trabajo, todos los días estudiar un poquito, un poquito, un poquito. Entonces, yo dije: me voy a preparar antes de tomar el curso. Y así, si hay alguna promoción o algo, me meto. Y justo tuve la suerte con ustedes que en, para Halloween, en la última semana... Para Black Friday. Exacto, el Black Friday. Y ahí tenía mitad de precio. Y dije, ah, me meto. Hmm. Y me inscribí y así pude comenzar en enero de, de este año. ¿Qué tal, te ha, ¿Qué tal te ha parecido el curso y sobre todo cuáles son los resultados que estabas teniendo al día de hoy? Exacto. Ahora, lo que me pareció el curso... No, muy malo. <risa> no. Lo, que me encantó, lo que me encantó y que realmente hace una diferencia es la planificación y estructura metodológica que tienen. Yo soy profesional de eso y, y admiro cómo ustedes lograron sintetizar y de forma muy clara y sin mucho bla, bla, bla, cinco o diez minutos cada video explic explicando exactamente el objetivo del contenido que ustedes quieren transmitir y que la persona debe ir a practicar inmediatamente después. Entonces nos extienden en un bla, bla, bla, bla, bla, que al final te queda la cabeza. Y en neurociencias yo sé que más de 15 minutos, 20 minutos del sistema nervioso no puede estar 100%. Entonces, viendo eso y comparando con lo que tuve antes, que podía durar una hora, una hora y media un video, y, y, y el contenido eran 10 minutos. Entonces, no tiene nada que ver. Me encantó la... Es, es, un, es, un, gran, es un gran handicap del, del sector eh, que no sé por ¿Por qué razón la, la gente que imparte formación en, en, en la red hispanohablante mmm, muchas veces no cuida la parte didáctica ¿no? de la, del, del producto? Y desde mi punto de vista es, es, algo, es algo muy, muy, muy importante. ¿no? Es, es, es algo fundamental que el producto sea metodológico y didáctico ¿no? para que el alumno pueda aprovechar al máximo esa inversión que, que supone hacer. Otras disculpa otro aspecto totalmente diferente. Mi, mi profesor Villaria me lo hacía a mí en privado. Yo tenía que hacer tareas y tareas y tareas. Y un día no se la hice y me cerró el video. Conferencia, <risa> sí, sí, sí. Me dijo: No marcaste el gráfico. Si sí, no me interesa tu, tu, tu río, Daniel. Es tu problema. Y yo tuve que cerrar. Y, muchas gracias, chao. Y hacer las tareas la, a la semana siguiente. Lo hiciste, sí, sí, sí. Ok, y ustedes hacen lo mismo. Hay tareas, hay obligaciones, hay que desarrollarlas. Entonces la gente eh, eh, consume y consume, consume información, pero no la practica. Yo para ser eh, profesional me demoré en una área cinco años, en la otra área me demoré tres años, en la otra área dos años de especialización y para poder trabajar con mis manos. En total son 12 años. Entonces, para, para ser un trader, ¿por qué va a ser diferente? Totalmente cierto. Estamos de acuerdo. Entonces... El, el error aquí que hay mucho uh, mucho bla, bla, bla, y lo que falta, lo que sucede también en mi área médica, mi profesora, yo trabajo con la presidenta de la Federación Francesa de Medicina China, y estamos siempre en contacto, y el resultado de que los, de los 60 que salimos de mi promoción, no son más de 5 con la mano los que están trabajando en, en esta área. Hmm. El 5%, el 5% es lo Qué mismo. Qué curioso, ¿no? Que el área es... Es, eh, el área es totalmente distinto, pero más o menos estamos en, en, en la media, ¿no? Eh, eh, solamente es un grupo que va, eh, va, va a seguir escalando el proceso de aprendizaje y madurando los conocimientos, pero solamente si hay práctica. Si no hay práctica, quedas fuera. Next, el otro, siguiente. Entonces ahora con lo que ustedes entregan, da la posibilidad de ir, de ir paso a paso. Lo único que me, me, me causó el choque térmico, podríamos decir así, fue que los contenidos eran, eran, son, sufic son suficientemente pertinentes y, y, y específicos y claros y que tu, eh, tuve que dejar vaciar mi mente y, y decir, ok, de, lo, de todo lo que conozco, lo tomo y lo guardo en casilla. <risa> y, y vacío mi mente para poder eh, adquirir un nuevo conocimiento, porque estaba haciendo así, estaba haciendo interferencia hmm. las primeras semanas. Ah, no, pero es que yo lo hago así, es que, yo, no, es que yo sé esto. O sea, el ego, el ego salió adelante mío e impuso, no, yo ya sé. El, el, el fruto el resultado de todo este trabajo que tuviste que, que hacer de vaciar tu mente para hacer el curso al final cuál o sea que comenta un poco cuál es el cuáles son los resultados la estrategia porque el otro día antes de hacer la entrevista pues cuando conectamos contigo uh, sí. lo que me comentaste sobre tu estrategia me ha parecido muy muy curioso y creo y veo importante que, que comentemos claro. por encima Exacto. Ahora, ¿qué, qué, wow, ¿qué ha sí. sucedido? Por ejemplo, en esta semana, el mes pasado, salí, salí... No me acuerdo de las cifras porque no las tengo en mente, pero puedo buscarla al mismo tiempo que, que hablamos, porque yo te lo envié. Eh, esta semana, eh, la semana pasada... Sí, luego colocaremos por aquí, montando el vídeo, colocaremos una captura de pantalla de un poco... Por ejemplo, en, en esto, solamente viendo este mes, lo estoy leyendo porque te envío todo a ti, yo soy... Eh, hay que ser transparente. Y eso le, le, le, te doy gracias a mí, a mi maestro Luis Aria, a ti, maestro, también Eric, y a Claudio, porque ustedes son transparentes. Y eso es raro. <risa> esto es raro. Yo creo que es lo más normal del mundo. Lo que pasa es okay, que. Sí, pero, pero la realidad es que, por ejemplo, yo, yo tengo que hacer este comentario. Yo no, no me quedo con solamente lo que me dice Eric o me dice Claudio. Voy a buscar en Internet para ver si hay otros, otra cosa que aprender, si, si esto sí. me dice la verdad o no. Otros puntos de vista. Entonces, eh, para, para alimentarme, alimentar el, el querer saber. Y resulta que yo fui a otro eh, personaje que trabaja con Orden Flow en España, no voy a decir nombre, pero en vez de hablar de su producto, me hablaron mal de Eric. Entonces yo digo, ¿tienen tiempo para hablar mal de la gente? O sea, dedíquense a hacer su trabajo, dedíquense a enseñarle correctamente a sus alumnos y a mostrar sus resultados, y con sus alumnos mostrarán si son buenos o no. Pero me causó mucha impresión. Yo no te lo dije nunca y, y esto es nuevo para ti. Sí. Pero, <risa> sí. Bueno, hay de todo. Ya me lo... Hay de todo. Pero, pero en ese sentido, para que, que tenga, la gente tenga cuidado. Tengan cuidado de a, a quién dan su confianza. Volviendo a la estrategia. Sí. Bueno, yo trabajo actualmente. Eh, estoy terminando el periodo de, de consistencia. Eh, que ya llevo dos meses y medio, casi tres. Los resultados, por ejemplo, en... en Comencé la semana pasada por el mes de agosto, uh -huh. estoy 25 traders, de los cuales llevo 21 ganadores con un profit factor de 3.31 con 5-6 uh, días positivo. Yo por cierto, si me permites, voy a dejar por aquí en las tarjetas eh, las estadísticas que eh, compartimos una vez al mes de nuestra operativa para que podáis... Uh, ver un poco cómo analizar todos esos parámetros que acaba de comentar Daniel, ¿no? Porque eh, no tiene tanta importancia de cuánto es PNL, ¿no? La ganancia neta o bruta, sino es importante para un trader eh, cuidar de las estadísticas. El profit factor, el porcentaje de operaciones ganadoras eh, y el máximo drawdown, etc. ¿no? Hay que tener una serie de parámetros eh, y o sea... muchas veces, es lo que también comentamos, uh, siempre en los vídeos en el canal, en la formación que Para hacer un trade profesional, hay que cambiar un poco el chip de no ver solo beneficio, beneficio, beneficio, beneficio, sino hay que tener en cuenta una serie de parámetros ¿vale? eh, que debemos cuidar y, como el fruto, ¿no? de, como el resultado de, de haber hecho bien nuestro trabajo, pues el, la recompensa monetaria ¿no? es un efecto por sí sola, efectivamente. Sí, pero es que hay mucha gente que, sobre todo gente novata, no que suelen llevarse por. Por esa publicidad que tanto vemos en la, en la red, que invierte aquí 100 euros y te vas a convertir en millonario mañana, no. que en realidad, pues, una persona que, ¿no? que tiene una trayectoria de, de aprendizaje, una curva de aprendizaje ya, yo creo, creo que con un poco de tiempo y con experiencia, pues, llega a que, primero, que no es todo tan, tan fácil como la publicidad te lo pinta y, sobre todo, que mmm, es... Eh, como cualquier otra actividad profesional, pues requiere unos ciertos, ciertos hábitos, habilidades eh, y conocimiento para poder llevarla a cabo y, y poder ¿no? vivir de ello o poder cobrar uh, un, un, un salario o un, un dinero uh, suficiente. De forma constante. Efectivamente, sí. sí, sí, sí. ¿Cuáles son para ti uh, los... Los tres errores principales que cometiste, entiendo que vas a comentar como el número uno, aquella pérdida que, que sufriste nada más empezar ¿no? con, el, con, el, con el tema de, de inversiones y tal, right. pero digamos eh, dos, dos, o, no. dos o tres errores que, uh, que, que crees que son, uh, sí, claro. que, que, que, que, que, que tú cometiste y que recomendarías o que aconsejarías pues, a no, no volver a cometer para reducir la curva de aprendizaje o simplemente pues, para poder evitar ¿no? esa, esa, eh, esas vale. sensaciones que... Vale, la, la, la primera, la, creo, creo la más importante, es lo que me sucedió el 17 de julio pasado, que era mi cumpleaños, y llevaba 10 eh, días ganadores, y con, es mucho, muy, muy bien, muy, muy bien. No, no vamos a hablar de dinero, no es necesario. Eh, pero ese día, eh, yo, yo tuve beneficio en los primeros 10 minutos y luego mi señora se puso a hacer ruido, el niño gritaba, eh, se pusieron a hacer el aseo y mi mente partió al exterior y dije, ¡cómo me molestan en el ego! El uh -huh. resultado que de ese ego me di cuenta que toda la operación después se me fue a... todo cambió, me puse negro, ya no veía parámetros ni nada y empecé a perder, perder, perder, perder. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo yo voy a perder? Ese día fue muy negro, pero fue el mejor día de aprendizaje. Hmm. ¿Por qué? Porque luego, eh, la tarde, hablando con mi maestro Luis Aria, no tuve la oportunidad de hablar contigo también, pero... Y me dijo, Daniel, ¿quién es responsable del mouse, del ratón? Sí, pero es que no, pero... ¿Quién es responsable? Soy solamente yo. Yo soy el único, soy un francotirador y soy el único que apretó la tecla. Hmm. Entonces, la primera cosa que uno tiene que aprender en, este, en, este, en esta profesión es... Tomar la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es solamente mía. Entonces, no, si alguien me dice, ah, es que había ruido externo, es que estaba la música o es que el profesor me habló, es, no, no, no. No sabes hacer tu trabajo, punto. Resultado de esa conversación, al otro día reformatí el, el cerebro y desde ahí, 10-15 días de nuevo positivo, no hay ningún drama. Mm. O sea, significa que la estrategia está correcta y los patrones están correctos. Había que reformatar aquí. Entonces la primera cosa, por favor, déjense criticar si les va mal. Significa que la estrategia todavía no está buena o que la consistencia no la han logrado, que falta madurez de, de, de, de, de, de todos los diferentes eh, contenidos a absorber tanto a nivel mental como visceral para luego ponerlos en práctica. Entonces, la primera cosa sería esa, hmm. es fundamental. La segunda sería de no sobreoperar. Y eso va en relación a haber, a haber aprendido... Es un error es. Muy, muy común eh, a la gente que se dedica al scalpe, ¿no? De sobreoperar, de, de ver las oportunidades donde no las hay. No las hay. Y la sobreoperación lleva a un gasto energético, psicológico y fisiológico enorme que me di cuenta en Geneva Trade Center, hay gente que está entradiendo así. <risa> no, no es broma, por favor, no, no es por reírme a esa persona, pero ese va a tener un ataque cardíaco de aquí a unos años más, si es que dura. Mm. Le, y dentro de eso hay un otro error que yo no, no lo comprendí. O sea, serán muy buenos lo que hacen. Pero 20-80, <risa> lo que hablamos. ¿Cuánto de esfuerzo por cuánto de resultado Ellos están desde la mañana, desde las 8 de la mañana premercado, hasta las 5 de la tarde. Y los beneficios no son tan grandes. Hmm. Eso yo lo vi porque yo me iba... Cada día que yo terminaba mi trader, trade de, de hacer mis operaciones, yo pescaba mi scooter, iba para allá para, para el feedback, feedback, feedback, para aprender. Me di cuenta que los resultados no son tan buenos. Y lo peor es que no hacen ningún análisis de sus trading. Porque son tantos en scalping de un, un tick, un tick, un tick diez, cinco tick... Que, que sería un que trabajo estás. abrumador, ¿no? ¿Cómo analizas tu operativa? Y algo que yo aprendí, cada eh, premercado, captura de pantalla o video, en este caso yo captura de pantalla, análisis de por qué usted entra, de cada operativa, por qué salió, que, eh, cuáles son los. Eh, que haya una razón de todo tu, todo tu proceder. Hmm. Y la gente no lo hace, cree que es simplemente teclear, teclear. No, no, no, no. no. Y luego hacer un informe. Por ejemplo, yo hago un informe diario a Luis Arias y ahora lo estoy compartiendo por producto de este de esta abertura que se hizo. Lo estoy compartiendo todos los días con Eric. Sí. Es necesario, es necesario porque somos somos. Hay que ser humilde. Tú no te puedes creer que ya porque tiene un poco buen resultado no hay nada más que aprender. Es lógico. Sí, es, aprendizante, es aprendizaje constante. Mm. Y, y hay otra frase, eh, hay una frase que. Um, eh, que la escuché de, de Claudio, uh, estábamos en una conversación y me dijo al respecto de llevar un registro de operaciones, ¿no? y es eh, como eh, y analizar de manera obligatoria todas las operaciones que, que hacemos. Me dijo eh, lo que no se mide no se puede mejorar, no. no se puede es, cuantificar. Y es totalmente cierto, no y muchas veces incluso eh, no tiene por qué ser algo vinculado con, el, con los resultados del trading, no. O sea que eh, debemos constantemente uh, medir y no, nuestro, uh, nuestro progreso, en, incluso en, en, en, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ver dónde, hacia, dónde, hacia dónde, dónde nos dirigimos, ¿no? O sea, que para tener el tiempo de reflexionar, de pararnos y pensar si lo que yo estoy haciendo el día de hoy ¿no? eh, es algo lo que de verdad me, me gusta hacer o prefiero cambiar, ¿no? O sea que, pararnos y, y pensar un poco sobre sobre reflexionar sobre sobre no solamente resultados del trading sino sobre sobre sobre nuestra sobre sobre nuestra vida y realmente como vamos tan saturados y tan deprisa por la vida no porque pues no, no tenemos ni tiempo para pararnos y pensar oye de verdad lo que yo estoy haciendo me gusta ¿No? voy a tener resultados o voy a tener la la calidad de la vida con lo que con el trabajo que tengo actualmente quizás es el momento de plantear algún cambio de aprender algo nuevo eh, ese tipo de cosas que muy poca, muy pocas veces la gente a, se hace no esa, esa, esa pregunta me viene a la idea lo siguiente yo, yo explico yo para para que para los jóvenes justamente hay mucho joven eh, bueno yo, te, yo voy a decir mi edad tengo 52 uh -huh. ¿Okay? eh, ¿por qué lo digo porque cuando yo tenía 40 eh, yo dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? Me gustaría est estudiar medicina china, pero eso me va a ¿cuánto me va a tomar de tiempo de ser un experto? De que poder realmente saber que cuando toco y, y hago bien las cosas. Yo dije, bueno, de aquí a los 50 me, me di en mi cabeza un tiempo. Y así exactamente fue. Entonces, ahora, si tú tienes 20, 23 años, no creas que en, en, en un periodo de dos años, tres años vas a ser experto en trading, no. Date un tiempo de aprendizaje, un tiempo de evolución. Y, y, y, y tampoco la gente que ahora tenga 40 o 45, 50, no es tarde. En, en, en uno tiene un poco más de tiempo, en el otro también es buen momento para empezar. Simplemente tienen que planificarlo, tienen que estructurarlo. La persona que tiene eh, varias actividades diarias o que tiene que trabajar en varias cosas tendrá que planificarlo a más largo plazo. No puede. Yo, yo estimo que para ser un trader las bases consumir las bases, practicar las bases, mínimo un año. Y para ser eh, capacitado y ya estar, eh, comenzar su rodaje, un año y medio, dos años. Yo llego, a, yo llego ahora a dos años, en el mes de agosto, con una pérdida de tiempo entre medio de, de buscar, buscar, buscar. Si yo quiero disminuir ese proceso de aprendizaje, la primera cosa es buscar gente capacitada, especializada, que pueda enseñar y con fundamento. En este caso... Evidentemente, Armaga y con todo el equipo, eh, yo, es una buena inversión. Eh, tam, lo otro que la gente cree, no, no, yo, me lo, yo, yo puedo, hay mucha gente que consume con eh, Google y con, eh, no, no, no, está todo el, eh. si fuera tan fácil, todos seríamos el profesional área de la salud. Y bueno, todos seríamos buenos. Si fuera tan fácil de ser experto en trading, todos, todos ganarían dinero. Y saben perfectamente que no lo es. Hmm. Es fundamental el profesional, el profesor que te puede enseñar, para cortar el proceso de aprendizaje sin sí, profesor bueno. no hay posibilidad de avanzar vas a tropezar y tropezar y tropezar y al final va, va, va, va a ser tanto la, ah no esto no funciona terminas por agobiarte, terminas por uh, tirar, tirar la camisa y next vamos a otra cosa hmm. Bueno. Eh... Te agradezco muchísimo la entrevista. Yo creo que bueno, con eso ya podemos ir terminando. Otra vez, muchas gracias por tu tiempo, Daniel. Espero que sea de utilidad a todos ustedes y sigan para adelante con mucha confianza y perseverancia porque se puede. Venga, gracias, Daniel. Gracias.